Saludos, muy buenas a todos. Eh, feliz, bendecido día para cada uno de ustedes. A Dios bendiciéndole. Miren, eh, este es un tema sumamente importante, o viene, siempre es importante. Pero ¿dónde las personas consideran que el tema es importante? Cuando realmente se ven con la soga hasta el cuello. Y es el tema que tiene que ver con el green card o la tarjeta de residencia. El ataque de residencia emitida por los Estados Unidos, una vez que usted llega a los Estados Unidos, usted aún todavía no tiene lo que es la green card o la residencia. Se recomienda aplicar cuando usted lo visan en su país, o sea, en el nuestro, lo que sea, lo visan, usted automáticamente aplique para sacar esta residencia. ¿Qué, sita, ¿Qué situación tiene lo que es la residencia o el green card? La residencia o el green card es... es esto dura, tiene una fecha de 10 años para vencerse. ¿Qué pasa con muchas de las personas que obtienen la residencia, que se olvidan de ahí, transcurrido el tiempo? Bueno, pues, como siguen viviendo normal en los Estados Unidos, pues no es ningún inconveniente. Hasta que lo para un agente policial y le pregunta por su tarjeta de residente. Y ahí tiene serias complicaciones, porque ellos exigen que cada residente ande con su tarjeta, de residencia, no debe dejarla en ningún lado. Esa es una de ellas, de las situaciones. Otra es, en la residencia se, ven, se vence a los 10 años, ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué implica todo esto? No debemos dejar que esto nos pase. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Existen los siguientes peligros. Uno de ellos es que... Se vence estando fuera del país. Cuando se vence estando fuera de Estados Unidos, hay serias complicaciones. Porque no puede retornar a los Estados Unidos si usted no tiene una residencia vigente, permanente. Esa, esa tarjeta tiene que estar activa para usted poder ingresar a los Estados Unidos nuevamente. Entonces, esa dificultad, eso le empieza a crear una serie de problemas, de traumas, que llegó al aeropuerto, que está vencida, que pierde el vuelo, que tiene que pagar otra vez. El caso es que tiene que renovar la visa y solamente esto es posible en los Estados Unidos. Fuera de los Estados Unidos no se puede hacer ningún tipo de renovación de visa. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando ya usted está en otro país y se le venció? sencillo. Se le hace una carta para poder hacer ese viaje, eh, con el compromiso de que cuando usted llegue a Estados Unidos automáticamente empiece el proceso de renovación de la residencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles situaciones se pueden dar? Se pueden dar, una es esa, que, que puede ser detenido por las autoridades policiales en los Estados Unidos. Otra es, que no puede pedir sus familiares si tiene una tarjeta de residencia vencida. Por eso es que en los Estados Unidos le permiten renovar su residencia desde antes de seis meses de haberse vencido la tarjeta de residencia para evitar el que usted tenga que andar sin su tarjeta de residencia. O sea, que en el paso en que se la van renovando, usted tiene su tarjeta hasta que le va llegando. Por eso es que es sumamente, import es sumamente importante. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer para renovar la tarjeta? Sencillo. Hay un formulario que se lo voy a presentar a continuación, denme un segundito para rastrearlo, acá lo tengo, se lo voy a presentar acá, este es el formulario que ustedes deben llenar, el formulario I-90, ese es el que se aplica para renovar la tarjeta de residencia, ya sea que se le haya perdido o simplemente se le venció. Aquí está. Entonces, en este formulario es, es similar a la mayoría de los formularios que se utilizan en Estados Unidos. Tiene acá, tiene Application to Replace Permanent eh, Resident Card. O sea, reemplazar la tarjeta. Las informaciones son básicas, son generales que tienen que ver con usted. Información acerca de usted, su nombre completo, todas estas cosas. Simplemente si usted no sabe inglés, pues usted busca a alguien que le ayude con la interpretación de esto. Y sencillamente también hay otros métodos que usted puede utilizar, como es el de Google Translator, que usted por ejemplo, bueno, quizás aquí no le permita, realmente no, no permite copiar, pero si usted va al, al translator de Google, automáticamente usted tiene la opción de que le diga qué significa esto. Y bueno, aquí habla de la dirección de correo, usted la pone aquí, dirección física, si es la misma que está acá, pues no es necesario ubicarla en este lado, le habla... Otras informaciones adicionales como es el sexo, como es eh, donde usted nació, la ciudad y el país. Eh, los datos de sus padres, de su madre, de su papá también están acá. Y en, en esencia son datos que son sencillos y que tienen que ver con la cotidiana, con, con usted mismo, quién es usted. A ellos le interesa para en este caso pues, poderle emitir lo que es una nueva tarjeta de residencia. Es de sumamente, sumamente importante. Así es que mucho ojo con esto, lo que ya está en Estados Unidos, y lo que aún no han llegado, es importante que si ya fueron visados, tienen que buscar la residencia permanente, pues lo hacen desde su país. ¿De qué manera se hace? Llenan el formulario, emiten el pago a través de una tarjeta, ya sea de débito o de crédito, lo pagan y le ponen el lugar donde ustedes quieren que le llegue la, la tarjeta de residencia, mucho ojo con esto, tienen que, que tener seguridad de que en ese lugar, pues la tarjeta va a llegar, porque hay varios testimonios de personas que las tarjetas le han llegado a los lugares, pero quizás personas, diríamos hasta cierto punto delincuentes la subtraen desde el buzón de correo y entonces la persona tiene serios inconvenientes, tiene que reportar que se perdió y otra vez aplicarse con una serie de procesos. Importante es esto que nosotros lo consideremos a la hora de nosotros trabajar con lo que es la green card o tarjeta de residencia. Esperando que este video, bueno, que es cortito, pues te haya ayudado con relación a lo que es la tarjeta de green card. Con el propósito de que tú, estos inconvenientes, pues tú lo preveas. Siempre mantente chequeando lo que tiene que ver directamente las tarjetas, déjeme enseñarle una que tengo acá bueno, entre ya eh, una de ellas, esta es una déjeme ver si me aparece uh, tu, tu, tu, tu. ok, déjeme presentársela eh, físicamente, bueno el que la tiene sabe a qué me refiero lo que más bien quería es eh, carro verde Green, que es de verde, car, que es con D. Entonces, acá aparece esta residencia. Esa es una tarjeta de residencia, la que regularmente aparece en los formularios cuando se está llenando, ponen este, este mismo estilo. Déjenme abrirle un enlace en una hoja diferente, abrir una ventana nueva. Ok. Aquí me lo abrió una ventana nueva. Déjeme ubicársela. Eh, bueno, anyway, parece que no está, no está en mí, como dice el, el asunto es ese. O sea, tenemos que tomar en cuenta. Esta es nuestra re, tarjeta de residencia. Verifique siempre. Aquí le dice cuándo expira. Ahí, ahí aparece la fecha de cuándo expira esta tarjeta. Y, y desde cuándo. O sea, residente sin o sea, desde el 2010 y expira en el 2011. Y le dice la categoría, aquí aparece el número de UCI que, que tiene que ver con esa persona. El lugar de nacimiento, esa es la tarjeta. Trate de verificar siempre esa fecha, que esa fecha no la pierda de vista, ya que de suma importancia para todos, así es que bendiciones, eh, dale like al video, si te sirvió, si te fue útil, eh, mi interés es este y que a la vez que te suscriba y, y solicito la suscripción porque la mayoría de personas que ven estos canales de YouTube, muchas veces o la mayoría de veces la hacen sin considerar que uno hace cierto esfuerzo para que la información llegue. Simplemente agarran, capturan la información y por ahí mismo se va. Y uno persigue con este propósito, bueno, pues que el canal siga creciendo. Y de la medida en que va creciendo, pues uno se siente más motivado y sigue subiendo videos porque tanto como este es importante, así como otros que también lo son importantes. Así es que muchas bendiciones para ustedes. Y de este lado, licenciado Constantino Rosario mi número de teléfono, déjenme colocárselo aquí abajo para que ustedes, pues, me puedan contactar en la, en la medida en que así se les facilite o les o le sea posible. Déjenme ponerle mi teléfono lo estoy elaborando, que no le sale a un pelo. bueno, ok, eh, 809 252 5758 es uno de los teléfonos que nosotros utilizamos para que los clientes se comuniquen con nosotros. Déjenme reducirlo un poquitito más. Este teléfono, como somos de República Dominicana, pues, es de nuestro país. Así es que ya ustedes saben, ese es, ese es el número de contacto con nosotros. Las redes sociales están tanto aquí en YouTube, especialmente en YouTube. Y también tenemos otras informaciones en la página de Facebook que usted nos busca a través de Soy Visa. Estamos para servirle. Así que muchas bendiciones a todos y que pase un feliz resto del día. Hasta la próxima.